<risa> Siempre abusando de los más débiles, pero sé que algún día le daré su merecido. <risa> Oye Rick, ¿a qué dice mi amigo que te dará tu merecido? Ah, sí, me gustaría ver eso. Oye Rick, espera, yo no dije eso, todo fue un malentendido. <risa> Por tu culpa me dieron una golpiza Tenías que abrir la boca Ahora todos los días Rick me molerá la cara a golpes Ah, pues perdóname Pensé que le ibas a dar su merecido ¡Pero dije que algún día no es Pues ya viejo, cálmate Deberías ir a buscar a alguien que te defienda O no sé, practicar carácter o lo que sea Oye, ¿y si mejor lo enfrentamos los dos? ¿Sabes que dos personas son más fuertes que una, verdad? Mmm... Pues... No se ve tan mala idea al día siguiente. Oye Rick, hemos venido para darte tu merecido. Sabemos que dos personas son más fuertes que una sola. Así que hemos decidido unirnos para darte una lección. ¿De qué estás hablando? Si yo solo veo a uno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Algunos centímetros más tarde? Ja ja ja no te cansas de que te des golpes, ¿verdad? Ya pareces mi saco de boxeo. ¡Oye! Ja ja otro que quiere que le dé golpes. ¿Pero qué mierda? ¿Qué hiciste? Lo asesinaste, y ¡Claro! Así ya no te molestará más, ¿no? dije que lo golpeáramos, no que lo matáramos Ahora irás a la cárcel y ¡No, si no tengo testigos! Oye, oye, oye, espera que... No, está bien, está bien, te ayudaré Bueno, empecemos con sepultar el cuerpo Y luego vamos a mi casa a jugar Fortnite Para hacer como si esto no pasó Gracias.